fábrica abandonada de no sé qué y, y me he venido hasta aquí para empezar una ruta que es la ruta de la cabra de aquí vamos a coger la N 340 hasta Almuñécar y después de Almuñécar vamos a subir hasta Granada por la carretera de la cabra la carretera antigua que unía eh, la costa granadina con la ciudad de Granada hoy no me apetece ir solo Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ver si alguien me puede acompañar. ¿Cuál es? ¿Y este quién es? Bueno, yo le voy a contar quién es este sujeto. Es mi amigo italiano Emiliano. Y quien sigue este canal se acordará de él. Porque fue mi compañero de la Transpirenaica. Si quieres ver los vídeos de la Transpirenaica, aquí arriba te dejo el enlace. Este año ha vuelto a España para compartir carretera conmigo. Y hoy les voy a enseñar. Y os voy a enseñar una ruta para mí muy especial, la Ruta de la cama. así que quédate conmigo. ¿Y ahora qué? ¿Te vas a subir a mi moto de paquete? ¿No? ¿Dónde está? está? ¡Coño! ¡Tenemos moto! ¿Y esta moto de dónde coño viene? ¿De Italia? ¿Y ha venido desde Italia con esta? ¡Mamma mía! creo que haya podido venir de Italia con, con este hierro antiguo que es que es una tiger, tiger del, 99. del 99 hostia tío qué guapa y cuando cuando te la has comprado eh, hasta una semana, ¿Una semana? ¿Y, y, y, y tú te has venido desde Italia con este trasto viejo ¿Sí? haciendo miles de kilómetros sin probarla eh, es la Esta es la prueba <risa> Bueno, entonces, iremos con las dos, ¿no? Haciendo el cabra por la ruta de la cabra. Venga, vámonos. Bueno, pero antes de irnos, había que echar un vistazo a la fábrica, ¿no? La verdad es que tenía un aspecto un poco tétrico. Y será por eso que el programa de televisión Cuarto Milenio emitió un reportaje en el que aseguró que en su interior se habían grabado varias psicofonías paranormales. Es una pena que la fábrica sea conocida por este tipo de noticias y no por su valor histórico patrimonial. Bueno, ya nos podemos ir, venga, después de la intro, empezamos ruta. Che spettacolo! Guarda, wow. guarda! mare! Wow. Ma è del monumento? Quello sta là sempre! <ride> quello è monumento della città! per stare lì, il comune. E saluta la gente! Bueno, signore! Donde veis il cartel? Che te otivar aquí tenéis tenete darle la vuelta a la rotonda y pasar para la izquierda. Y allí empieza la Ruta de la Cabra, por lo menos desde el Muñeca. ¡Gente! Y este es el primer pueblo que encontramos en la Ruta de la Cabra. Y ahora vamos a subir por ahí. ¡Uy! Mi piace. Aquí esta es la única gasolinera en la ruta. ¿eh? Si no tenéis gasolina, Aquí y después hasta Granada no hay nada. Estamos con la cabra... En la ruta de la cabra. Venga, vamos a seguir. Ah, che bella sensazione di libertà! Sì, fantastico! Che durerà poco! <ride> ma c'è! Dai, goditela per un pochino, dai! E pensa, pensa tu che questa era la, la carretera che hacían los granadinos? No? antiguamente, para venir a veranear en la costa del Muñeca. Ahora la carretera queda para el uso y el disfrute de, de pocos. Yo creo que no, ¿eh? no te veo con la cara de felicidad. Creo que te estás aburriendo un poco. No veo con la cara de sufrimiento. Desde luego que aquí con el dron no solo es zona roja, sino que es zona de de parapente, de gente que se tira y. No es caso de ir a cortar miembros <risa> o alas de la gente, ¿no? Pero con el dron hubiera salido una buena toma. Ahora seguimos, dentro de un rato eh, vamos a pasar por la icónica. Eh, el icónico, perdón, túnel de la ruta de la cabra. Que queda poco. Bueno, seguimos en la cabra. Eh. Eh. Y, y ya estamos en montaña. Y aquí hay, hay que tener cuidado con, con el asfalto, porque es bastante irregular, no se puede tumbar aquí. Eh. Cuidadito. ¿Qué piensa de la ruta de la cabra? Bien, bien, bien, bien Vale, desde, desde ahora en adelante, por esta broma te voy a pistolar, tío Arras, Sí, bellísimo. Mira aquí arriba, mira Mamma mia ¡Eco el turno ¡Sí! de aquí a la izquierda se va hacia Cayena y el pantano de los Bermejales. Ah. Bueno pues eh, ya está, digamos que lo más interesante desde un punto de vista motero, ya nos lo habíamos dejado atrás porque habíamos eh, subido hasta la meseta y ahora nos dejaríamos caer literalmente hasta el, el puerto de, del Suspiro del Moro, el punto final de esta ruta o iniciar, dependiendo es de donde lo queréis, eh, lo queréis hacer como veis en media mañana habíamos recorrido ya eh, más de 117 kilómetros lo cual no está nada mal Hemos llegado al puerto del Suspiro del Moro, que es un lugar histórico porque se supone que aquí el, el 1 de enero de 1492 se produjo la, la caída de, del último sultán de la ciudad de Granada. Y los lo reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, echaron al último enclave de los musulmanes y desde aquí el, el sultán Botvil que abandonó la ciudad sin luchar pues llegó hasta aquí con su digamos con su ejército y su familia y desde aquí se dio la vuelta miró la ciudad de Granada y echó a llorar entonces la leyenda dice que la madre le dijo No llores como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre. ¿Y por qué se lo dijo, Porque en realidad no hubo, no hubo enfrentamiento entre los, los dos ejércitos. Probablemente porque le prometieron un, un marquesado al, al sultán y lo confinaron por ahí y luego terminó yéndose de España. Y nada, esta es la historia del, del puerto del suspiro del Moro. Aquí acaba ya la carretera de la cabra. Desde Almuñécar, donde hemos empezado, hasta aquí. Si la quería hacer, tenéis que venir aquí y visitar ese sitio. Aunque no parece para nada un sitio histórico, pero se supone que la historia dice que, que <ríe> aquí se produjo esa, esa frase famosa que probablemente todo el mundo en España conoce, yo no la conocía. Y cuando, cuando vi el puerto del Suspiro del Moro me dije... Joder, ¿qué es este sitio? ¿Por qué el Suspiro del Moro? Pues es por eso. No llore como, como una mujer, lo que no ha sabido defender como un hombre. Desde aquí se acaba también nuestra ruta. O por lo menos el vídeo de hoy. Porque ahora nos vamos para la Alpujarra, para Treveres que ya verá que te gustará y entonces desde aquí cerramos el episodio de hoy muchas gracias por verlo y no te olvides de suscribirte al canal y comentar el, al amigo Emiliano dejarle un comentario coño. mi aventura con la moto claro con la, con la tigrota la, la tiger la tiger 855 bueno venga, vamos a cortar